Country Balls, redonditas y geográficas son. Country balls, en problemas se meten sin razón. Oh, amigos, enemigos y hermanos, convivimos en un mundo de tierra y mar. Country Balls.